¿Qué onda muchachos? Bienvenidos oh, a un nuevo eh, capítulo eh, de Games de, de Coso, de Pepsi Black. De Pepsi por Vos sos de comer en el McDonald's? Eh, no. O sea, o sea, no, si vos me decís que yo vaya a McDonald's y pida. ¡No! Se murió Ar fin del juego. <risa> Archa, boludo. Estrenó así. No. Me me Ahora, si vos me decís estamos en un lugar cerc, ponele vamos a Kitch y estamos ahí nomás en McDonald's. <risa> y bueno, vamos. Pero no es que yo voy a agarrar o. A mí me encanta. Es más, no tengo ni rapi en el celular. Yo soy fan de, de, de bajonear en el McDonald's, pero madre, boludo. Pero no siempre. O sea, no sé por qué, tipo, cuando... No sé, amigo, no sé, es no, muy raro. No, a ver, está no bien. sé, o sea, sí soy de McDonald's, pero qué juego, hijo de puta, boludo. Pasa que yo de chico tampoco era que me llevaban, entonces... Pero el que me gusta, por ejemplo, Buen listado. en ese sentido... Eh... Mostaza. No, eh, me gusta más Subway. No, oh, amigo, Subway es justamente lo que me parece... El... el que come de Subway es porque no tiene ganas de hacer su sándwich, boludo. Amigo, ¿vos viste lo que sale un sándwich de Subway ahora? Bueno, yo Yo, yo he ido, a seguido en una época yo donde era tan caro. Yo iba a Sí, no, había una época que era bastante barato. Tipo, salía 60 el del día. Y estaba bueno. Y ahora está... No, salía... Amigo, me acuerdo que salía 35 el del día. Puede ser. ¿Cuánto tiempo habrá pasado como para No, 35 en los centímetros. No, me parece. 35 centímetros. No, o sea, 30 centímetros. No. O sea, 30 centímetro. sí, no eh, a mí me gustaba mucho esa boy. Pero. No, igual.. Pero no, si hay que ir, voy, eh. No es que igual Ay, yo no voy a dar de comer una empresa capitalista, explotan en el... <risas> No, voy a romper todos sus Por culpa uh -uh. de ellos el este gobierno así. No, no, o sea. La concha de tu madre. Me comí la pala, boludo. Hay que agarrar la pala, hijo. Abrí. Pero. no, está. Gente que. A mí. Pero bueno, sí, es rico de vez en cuando. Ahora, lo que sí no comería. Tres veces por semana. Yo, era, yo a mí me encanta, amigo. O sea, no, depende, a ver, depende cuál igual. McDonald's no es como el que yo diría comer todos es? los días. McDonald's es más el... Una vez cada tanto, porque McDonald's no es tan rico y es como bastante caro, digamos. Sí, Va, es todo, todo es eso. que a eso voy. La comida de, la comida de que supuestamente es la rápida y la barata y la basura es re cara, amigo. Tipo, ahora es re cara. Antes era como la es que, la comida de pobre, ahora es la bueno, comida de cheto, amigo. De pero favor. a lo que voy yo es... ¿Cuánto gastas y el McDonald's? La puta que ¿Rata? te parió, boludo. No, y esos, boludo, miralos. Eh, tiene dale, una línea estética el juego, amigo. Me gusta. Sí, tiene una cosa así media. New York, Los Ángeles, ure Ay, me ponió una mina. Eh, Ay, me colé un tipo. Pero lo que voy es cuánto gastas yendo al McDonald's. Uy, boludo, no me acuerdo nada de esto. No, yo tampoco. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto, cuánto gastas? Y depende, amigo, depende del día. Si están los miércoles, los miércoles está la triple Mac, amigo. La triple Big Mac. Que son la, es la Big Mac, pero son tres. Arreboludo. Eh, o sea, lo que voy. Esa sale 200 pesos y está buena, tipo, es una triple. Pero por vas un solo a la noche. Ahora, para, para, ponele que salgo de un boliche o lo que sea, yo no sé muy de boliches. No sé, salgo, estoy con eh, streameando con amigos en la concha de tu madre. Y sí. dice, che, vamos al Mac. Oh. Yo sí, digo, no. lol, vamos. Y me pido una doble cuarto de libra con. Un patí extra o quizás dos. Bueno, ¿y cuánto te sale? Y como tres, cuatrocientos mangos. Bueno, mío. pero. Pero, amigo, ¿sabes cómo te llena, no? Sí. Amigo, lo estoy haciendo rápido porque me queda poco tiempo. ¡Gané! ¡Uy, boludo! Ah, pensé que no iba a ganar. ¡Bueno! ¿Cómo ¡No! ¡Eh! <risa> me hace acordado al Spider-Man de Play 1, buen juego también. También no a mí me gusta mucho la o sea soy fan de la comida chatarra pero depende ahí, ahí hubo un punto de... ahora estoy en la época o sea estoy hablando de yo de antes ahora me, me, no me gusta la comida chatarra ahora estoy re a dieta a mí bajé 5 kilos no Muy sé bien. pero este es como la de desinflada como un pelotudo <risa> no me está persiguiendo hay eh, cómo llamaba esta película donde los autos tienen pinche y esas cosas eh, más max Mad max <risa> Uh, Pero, ¿a va? ¿Dónde tengo que hacer la entrega? Uy, no veo, no veo. Loco, no veo un carajo. Uy, uh, qué era boludo. La entrada de la Comic-Con. <risa> la entrada de la Comic-Con. Así va. Me queda una Dios vida, me queda una vida. ¿Por hay tantos nene acá? Ahí perdí. La puta madre. Vamos a hacer otra en silencio, poniendo música no, de fondo. No, no, no, voy a hacer la.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 es muy difícil esta parte. Bueno, sí, le. ¡Pero la puta! No, amigo, es muy difícil. ¿Qué quieres hacer? ¿Un obra de teatro youtuber que se trata sobre ¿Qué la Pepsi? Sobre, es? sobre, sobre eso? Todo sobre eso, boludo. Aparte me encanta cómo estira... Cómo quedó la última estirada de la A de Black. Un obra de teatro youtuber que se trata sobre la Pepsi Black. Black. Es como que le metí un raro. Eh, no. ¡Ojo! Diciembre... ¡Ay, puta! Antes ¿Qué? de año nuevo... Yo quiero hacer la juntada de ¿eh? Gamescore, gente. Ah, bueno. Vamos... Eso, pero eso lo vamos a hacer más... Re... ¡Claro! Más... Ese que... Ah. Próximamente vamos oh! a hacer data. Pero... Amigo, amigo, amigo. Estoy re loco. La data... ¡Me queda una vida! Queda... ¡Ah! ¡Dale! ¡Yo no quiero que termine, boludo! Dale, Rodri. ¡Por favor! ¡Por Cosmic Cube. ¡Basta! ¡Boludo, no para más! ¡Vamos ah, ah, no, ah, bien, ah, Don Carlos! No. ¿Cómo, va a ser, ¿Cómo va a ser la Juntada de Gamesquare? ¿Cómo se va a hacer la organización? Y Yo creo que la Juntada de Gamesquare tiene que ser un planetario fuerte de... <risa> Yo para mí es más fácil planetario que el obelisco por un tema de seguridad No, obelisco ni pido, boludo. Planetario tenemos ahí el día re lindo. Por eso. Agarramos un día mejor. bien, bien caluroso. Si no, podemos ir a la Juntada que va a ser bofe ahora y le caemos... ¡Vayamos, sí! Y... Vayamos. Gente... ¡No! ¿Qué pasó? No joder man. No, no, por es favor Se cayó el Pepsi man No para no para ¡Para! wait Follow me ¡Ah, No no, no! ¡Ah, ah! Ay gracias Ay, vos. Gracias Esto te pasa por nombrar a lo de los ¿Por ¿Qué es el Texas sí, boludo? No it's ¿Cómo? Ah, de coso, de la juntada de... Ah. Es para entonces, vamos por parte, pues. Si ¡Ay, la pues eh, Quedé re restu... ¡La Rosalía! Arre. Entonces, volviendo. Ay. Me encanta cuando estoy jugando con un teclado. Estoy guardado. ¿Y ¿Cómo querés que haga, boludo? Sí. Está difícil. La de Game jugar. Pero el tema es que vamos a la... Llegué rápido como un auto, ya fue. Uy, no. <risa> ¡No! ¿Vos que lo avisamos desde el Instagram mío? O desde no, mío? desde tu Instagram, si no cae gente... No, que... si no el canal de Discord, Claro, porque si no es demasiado. No, no, no. ¡Ay, pero la concha de tu prima! Porque ustedes, gente, se preguntarán, ay, pero ¿por qué no? Porque si no, ustedes crean que si no sería un desconche. Amigo, sería un desconche. De gente? No, y aparte, incluso, no ponerme en modo papi Coscu, pero por la seguridad de ustedes, inclusive. Claro. Igual, el público de The todo viejo todo viejo. <risa> como la foto esa de la primera puntada de Game que son todos los viejos y en una fila así como con, con, melones, con ¿no? un melón, Con con una sandía, boludo. <risa> ¡No puedo Amigo, yo cuando era pendejo me lo pasé re fácil, ahora me re cuesta. Y Ure y te. Ta... Uy, Tiene uh. que van a chocar los autos, boludo. <risa> no, no it's it's Pepsi, amigo, Pepsi, es. El... Pepsi, bla. O sea, si yo tuviese una empresa de bebidas, me re gustaría tener este juego. Podría, va, pero ahí no Tipo, podría, o sea, me gustaría tipo, amigo, es una especie de la concha de tu madre. Raro o todo. sea, explota mucho la publicidad así. Sí. sí. Pero, embargo, o sea, me gusta el chiste, ¿entendés? De de de, de Seven Up o un, que un te juego parió? También. Eh, había una era una tapita, puede ser. No, de Seven Up no, de Sprite. Creo, creo que, que ese. Sí, que era una tapita roja. Pero es una tapita roja. Que vos sabes que creo que no es de no es de Seven Up. ¿De Sprite no es? No, no tengo ni idea. De ¿Por qué te gusta la Sprite o la 7up? No, Sprite. no la ¿La 7up es...? Game over, boludo. Con... Hijo de puta, continúe. Te recago piñas. ¡Ah! ¡Ah! Me, me caí todo, todo. <risas> LOL. Roll. Yo dije que no me voy a pasar el juego, ¿no? ¿Qué pedo. Vamos a una breve pausa. La concha de tu madre, boludo. Qué breve, una... Voy, voy, voy, voy, voy. Pasa el auto, pasa el auto, pasa otro... Pero, boludo! Uy, yo me estoy yendo muy rápido, tipo, la estoy cagando yo también. Este... Así que bueno, gente... Próximamente va a haber una junta de Guinness Junta de Guinness va a ser muy gracioso. ¿Sabes qué? Es más... Va a haber una, ah. guita... va a haber una guitarra... ¿En serio? Para... Y para vamos hacer la canción de Fran. Y la de... Pe... Y, va... y para... Y la de... La de Pepsi Black la voy a... Chusmear para... La... ¡BOLUDO! Para poder tocarla todos juntos. ¡No me sale! ¡Qué Y, y aparte le vamos a sacar a bof ¿Te imaginas caer a bof en su propia...? Ah, concha de madre. ¿Qué, pa ¿Qué parte es esta? No, ni un pedo Nacho me está mirando <ríe> Nacho me está mirando y vamos, me está vamos. diciendo ¡Vámonos de <ríe> Amigo, la junta... O sea, si vamos a la junta de, Buff de Buffet no va a pasar nada al otro mundo La con... uff Yo no ¿Qué? quiero abrazar a Buffet Pero qué puede pasar nah, con... Bro. Yo no, creo no, que Bofe me saca cagando No, pero podemos hacer unas canciones con Buffet Digamos que con Buffet Frank Casterberg Fit Buffet Fit Buffet no, ¡Ah bueno! No. ¡Estoy <risa> ¡Abría la boca, Uy. re gigante! <risa> eh... uh! Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va Me parece que la acabo porque voy demasiado rápido Sí, te iba a decir eso uh! ¡Dale, boludo! ¿Pero cuántos más? Jure, no, se entiende un pingo Vamos, vamos, vamos uh! boludo, La que van a chocar <risa> cada vez que miro eso Voy, voy, voy. Y ahora salto. No, estoy re cerca. La re cerca. No <risa> a decir eso. No sé que hay gente que se lo pasa en dos minutos, boludo. Este juego. en bueno, dos minutos. Se lo pasa tipo todo perfecto. Un juego de este estilo que para mí es re difícil, pero mal, como todo juego de aquella época, es el de volver al futuro de Sega. Ah, sí, vas sí, arriba del sí. caballo. Pará, pero... ¡Uh! Y Ure, ¿no? Me mandó dos, boludo. ¿Para quién soy? Harrison Ford, arre ah, loco. Amigo, pero que juego de hijo de puta Hay que agilizar el ojo mijo Yo, no, Igual, para, posta Un pendejo en esa época se pudo haber pasado este juego amigo Para mí quedan re loco boludo, hablan de sí, hoy pero esto que... Hay... Para, mí, para mí, se re enojaban los pendejos cuando este juego, posta uy, uy boludo, ah me cagué todo Yo dije bueno Pasá, pasá, uy motoqueros No boludo La Otsy Army, nada que ver pará boludo Permiso. ¿Qué ah. onda? ¿Cómo anda muchacho? Vamos oh, un rato la guante a Pimpe. ¡Pimpe! <risa> a la pimpe. No <risa> me quedé bien, Pimpeano. O sea que chavo? Yo lo veo, pero. A mí yo lo reveo, me cago de risa. ¿Pues sabes que chabón me tenía bloqueado antes. ¿Por? Porque le caía mal. <risa> y después no. ¿A, ¿a quién? A, a Pimpe. A... ¡La concha! A Pimpe. Me morí. La puta que te parió. Yo la primera vez que los vi. <ríe> no con un Fue un string que juego aplaudía. No sé cómo concha hace, hace así con la mano y se pega en el antebrazo y como que aplaude con las dos manos. Ah, yo puedo hacerlo, boludo. Jure que pingo ha pasado está. Chao, gente. Amigo, toqué escape sin querer. Pará. Pará. Amigo, ¿vos viste que toqué escape? ¿Vos me viste tocando escape? No sé, Ure, pero creo que me voy a cortar el pingo...